Y como todo el mundo sabe y es de, de, de conocimiento público, ningún ayuntamiento que está inmerso en el préstamo ha pagado su, pre, su sueldo 13. Eso, esa misma suerte estamos corriendo nosotros. Pero ya hoy temprano en la mañana yo recibí una llamada del banco donde me dicen que ya la autorización llegó. O sea, ya nosotros estamos planificando para pagar el sueldo de mañana en la tarde al viernes a Mata dar el viernes, pero en ningún momento junto con el pago del mes, porque nosotros no debemos a los pagos porque no subsidio especial del gobierno, o sea, si recibimos el subsidio hey, y con eso que nosotros pagamos eh, los sueldos, entonces eso siempre llega después del 20 y nada tiene que ver el sueldo con el sueldo 3. Daniela, ¿te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 que, tiene, que coge mucho tiempo, porque esa aprobación o sea esa solicitud nosotros la hicimos en octubre. Entonces, como se hace en octubre, hicimos el proceso, comenzamos el proceso, pues para esa fecha teníamos proyecciones. Pero ahora mismo nosotros estamos inmensos en definir qué vamos a coger, porque no necesariamente podemos tomar los 5 millones, es posible que cogemos menos, aunque tenemos la aprobación del consejo de 5 millones. Pedimos el tope por si acaso, pero estamos jugando entre eso o menos. O sea, hasta ahora mismo nosotros estamos en decidir si coger los cinco completos o, o lo que a la fecha no haga falta. Porque en ese entonces, como se hacen proyecciones, ya ahora nosotros tenemos la realidad, no la proyección.